El que ¿qué tal? Pues vamos con la última canción de Rockin' Rio de Anita con Show das Poderosas. El show de las Poderosas. No, no tiene mucha pérdida de la traducción. <risa> bueno, pues vamos allá con esta última canción. Vaya pedazo de concierto, me están cantando. O sea, tengo que asistir a un concierto de Anita, sí, sí o sí. Y en cuanto antes es mejor, porque es que es pura fiesta. Pues bueno, vamos con esta última canción, con Shoudas Poderosas. Me de vaya pedazos de, de, de coreografías. O sea, es que ni ni, ni sabes peinado. <risa> y quiero recalcar, o sea, Qué... bellos son todos, los bailarines, ella, vaya cuerpazos, vaya ritmo. O sea, brutal todo el equipo. Qué buena. Bueno, brutal, brutal, brutal. Esto es el fin de concierto de Anita en Rockin' Raya. Dale, chicas. Bueno, brutalísimo trabajo de todos los bailarines de Anita. Bueno, vaya coreografías, vaya espectáculo. O sea, vaya concierto más guapo. Brutal, brutal, brutalísimo. Pues nada, este ha sido el concierto de Rock in Rio de Anita en Lisboa 2022. Ya, bueno, ya tengo grabadas todas las canciones... Esta ha sido la última, Shodas Poderosas. Pues nada, hasta aquí todo el concierto de Anita en Rockin Rio. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos pronto.